Hola, ¿qué tal amigos de la Voz de la Afición? Pues sí, ya estamos en un nuevo video aquí, pues con la noticia de que el PSG rechazó la oferta del Real Madrid. El Paris Saint-Germain, el PSG habría rechazado la oferta de 160 millones de euros que el Real Madrid le había hecho por el atacante Kylian Mbappé, según el diario El Equip y el canal de televisión TF1. La oferta ha sido rechazada por el PSG, señala TF1, el principal canal privado de, del país, el canal de paga de allá de, de Francia. Sin dar pues, más detalles, el equipo, posiblemente el medio con mejor eh, conocimiento de las entrañas de ese equipo del PSG allá en, en Francia, informa que el club parisino ha rechazado la oferta al oponerse a la, a la petición de, del club Madridista, de emprender, emprender discusiones con el atacante internacional de 22 años, campeón del mundo, con Francia en el año 2018, allá en el Mundial de, de Rusia en el 2018. Este periódico agrega que, pues, que se han entrado en un juego de, de esconder las intenciones, ya que pues Mbappé ha mostrado pues, sus deseos de dejar la capital de, de, de Francia, tras rechaza, rechazar varias... Varias jugosas ofertas de la ampliación del contrato que le han ofrecido los dirigentes del PSG. Y Mbappé pues, ha dicho rotundamente un no al PSG, que ya no quiere continuar con ellos. Como les decía en videos anteriores, porque pues, les mo le molestó muchísimo la, la llegada de Lionel Messi ahí al PSG. Y es por eso que se quiere ir también. Por otra parte, eh, RMS Sport, otro medio especializado con buenas fuentes avanzaba que el PSG se habría interesado en el brasileño Richarlison, actualmente que pues es jugador del Everton y estrella pues de Brasil, olímpica verdad, allá en Tokio que, que fue la, la selección ganadora de, del oro olímpico con este jugador Richarlison el equipo ha divulgado ya también en su portada de, de hoy martes, dominada por una fotografía de donde pues Mbappé sale bajo el titular el Real al ataque con la cifra de los 160 millones de euros destacada sobre pues, un fondo rojo. El famoso diario deportivo no entra en la respuesta del PSG, pero recuerda que, que el Real Madrid ha ingresado más de 200 millones de euros en traspasos. Ha, ha ganado ahorita 200 millones más de 200 millones de euros en traspasos sin gastar un solo centavo en fichajes desde el verano del 2020 y que pese a la pandemia ha logrado terminar los últimos dos ejercicios con ligeros beneficios. Entonces pues el PSG está enterado de que Real Madrid ha ganado más de 200 millones de euros y va por ese dinero señores. Entonces pues, eh, pues no creo que esté muy contento el presidente de Real Madrid con esta noticia, con esta presión que ha metido... P.S.G. El presidente de PSG Sobre todo por la oferta que se le hizo Tan jugosa de 160 millones Y que ahora quieran más Vamos a ver en qué termina Si termina cediendo Florentino El presidente de Real Madrid A esta oferta De 200 millones de euros Que lo dudo muchísimo eh. Lo dudo muchísimo porque pues Por lo general Real Madrid es quien impone Las condiciones en compras Y ventas Y pues eh, si no se ha hecho no se ha concretado ya la compra de Kylian Mbappé con esta oferta de 160 millones. Pues yo creo que Real Madrid se va a decidir por adquirir otro jugador. Sí, así es, ya quedaría descartado Kylian Mbappé a mi parecer. Porque Florentino no es de los que ceden en pues, aflojar más billete, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por ver el video. Si te gustó dale like. Si no te has suscrito, suscríbete. Es totalmente gratis. Y pues deja tu comentario acá abajo. Muchísimas gracias y que la pases muy bien, soy la voz de la afición, ¡hasta luego!